TV Azteca Guate somos imparables celebremos en grande desde diferentes partes del mundo la llegada del año nuevo, llénate de buena vibra y disfruta de la celebración especial que tenemos para ti, llena de diversión y mucha música feliz 2022 viernes 31 de diciembre por TV Azteca Guate